A la casa, porque la señora que cuida la casa le dieron, desde el sábado estaba en la guardia le llegó tempranito hoy. Cuando ella llega, haya, haya todo roto allá, o sea, la puerta rota, el puertón de adelante roto. Se llevaron cuatro plamas, valorado casi de las cuatro en 200 mil pesos, y, y, y nada, hasta ahora, hasta ahora es eso lo que hay. Es impecable esto no se puede vivir aquí porque aquí aquí roban ahí roban ahí nadie sabe quién fue tú me entiendes pero hay que darle seguimiento a esto porque hay que darle seguimiento a, a estos ladrones sí.